uh mm -hmm. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones para Leer, hoy nos sentimos súper alegres y súper emocionados y emocionadas de poder contar hoy eh, con un programa más y con un invitado súper especial, un invitado de lujo, don Carlos Enrique Rivera Chacón, escritor costarricense y bueno, muchísimo más que ahorita les voy a contar todo el recorrido de don Carlos, eh, y bueno, bienvenido a Alex, mi compañero de conversaciones para leer. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, breve, muchas gracias. Y bienvenido a Don Carlos, es un, como decir, su invitado de lujo. Esperamos que ustedes, al igual que nosotros, lo disfrutemos un montón y tenemos bastante, bastante que aprender con él. ¿Cómo está Don Carlos? Bienvenido. Buenas noches. Buenas un noches. Muy contento y, y a la vez agradecido con la Universidad de Costa Rica por mi sistema de bibliotecas, por haber tenido ese, haberme dado el privilegio de que hoy podamos hablar de mi poesía y de mi trayectoria como escritor. Claro Muchísimas que sí. Gracias. Muchísimas vale. gracias. Y bueno, yo les voy a contar un poquitito de, del recorrido de Don Carlos. Don Carlos es maestro. Eh, que ya eso es, es, es grandioso, ¿verdad? Eh, es licenciado en biología, eh, licenciado también en currículum, licenciado este, también en administración educativa y máster en administración educativa. Es cofundador del Círculo de Poetas Turrialbeños. Eh, esto lo hizo con Jorge de Bravo, Laureano Albán y Marco Aguilar y también es miembro del grupo literario Poesis y miembro del grupo Turrialba Literaria, también del colectivo de Letras Sin Fronteras y ahora él también nos contaba eh, que es parte de los fundadores del círculo eh, de poetas costarricenses también. Entonces para que nos cuente ahora un poquitito más de eso, también dentro de su producción literaria está el libro Semillas de Camino, eh, Pequeñeces, el Milagro de Mis Manos, Agudo Atardecer, Instantes Azules, El Invierno que Faltaba, Raíces de la Tarde, Apología de la Mirada, Sinfonía del Ayer y muchos otros libros también que este, están inéditos y que, o que están por salir también porque don Carlos sigue en este camino de las letras. Entonces, sin duda alguna, nos sentimos muy honrados y muy honrados de que nos acompañe don Carlos y de que esté aquí con nosotros, con la comunidad del CITI, que sabemos que están ahí conectados y con sus amigos y amigas que están ahí acompañándonos y apoyándole también. Un saludo a todos y muchas gracias por conectarse a través de las redes del CITI. Si quiere hacer algún comentario, hágalo a través del chat de nuestras redes sociales. Eh, también estamos saliendo en retransmisión al Club de Lectura. Así que amigos y amigas del Club de Lectura, gracias por estar aquí. Así que háganos ahí cualquier pregunta que quiera para don Carlos y este con gusto la vamos a hacer al final, al final de este recorrido. Y bueno, vamos a empezar. Eh, a conocer más de don Carlos y a conocer más de su libro que hoy este, nos presenta el libro Apología de la Mirada eh, editado por la editorial de la Universidad de Costa Rica la cual damos muchas gracias también por eh, traernos el contacto también con don Carlos y por eh, darnos a conocer estos libros tan, tan excelentes y bueno, iniciemos entonces, Alex Claro que sí, eh, encantado de la vida empezar con una pregunta tan básica y que a don Carlos, eh, a lo mejor, le va a generar bastantes recuerdos. Don Carlos, ¿cómo inicia usted en las letras, específicamente en la poesía? Bueno, yo tuve la, la dicha de tener una mamá que, aunque no era preparada, porque mi mamá no, no llegó hasta el bachillerato ni llegó a la universidad, claro. sí era una mujer que le encantaba leer Uh -huh. En, en ay, na. No, no digamos en la mesita noche porque en el tiempo no se conocían noche. <ríe> exactamente. Sí. Ahí en un, un estantito que tenía mi mamá en su cuarto, ahí ella siempre ¿sí, tenía libros eh, de, de, de grandes poetas. ¿verdad? Ahí estaba este al y ahí estaba eh, la, la, la poesía de, de las chilenas. ¿Verdad? Claro. Ella encantaba a ella le encantaban las argentinas y las chilenas sobre todo claro. pero también tenía mu mucha, mucha literatura española uh -huh. y no solo leía ella sino que ella nos reunía y nos no, no, no leía pues eso fue lo que se fue grabando en mi, en mi mente y ya cuando yo entré al colegio pues ya, ya tuve la gran dicha la bueno, ese es de lo mejor que yo me podía haber regalado a mí. Qué bien. Encontrar un profesor de español que adoraba la, la poesía. Don Omar Salazar Obama. Don Omar Salazar. Uh -huh. Y él, él eh, nos, nos animó a hacer la poesía. Entonces, ahí yo descubrí que, que tenía facilidad para, para hacer así, así nació el camino a mí. Qué lindo, Carlos, porque de alguna forma definitivamente que a uno le cuenten poesía en la casa, lo, no sé, le sale a flor de piel a uno la, lo eterno que significa la poesía, ¿verdad? Estimular esa memoria o esa inteligencia emocional, si queremos ponerle un nombre, creo que es un excelente comienzo, ¿verdad? Y claro, magnífico. Definitivo. Uh -huh. Don Carlos y también háblenos de algo que nos que nos encantaría saber porque ya esto trasciende un poco más, ¿verdad? La, la época de, de, de cómo es que inicia ese camino, ¿verdad? Tal vez que nos cuente también cómo fue esa primera experiencia de escribir y de, y de publicar también, ¿verdad? Y de dónde nació esa inspiración, de dónde, de dónde nace eh, esa experiencia de su cotidianidad, de su madurez narrativa, ¿verdad? Eh, que nos cuente un poquitito sobre eso. Bueno, imagínese que el colegio iba a cumplir 13 años cuando llegué al colegio. Uh -huh. Y este profesor de español eh, nos, nos propuso desde, desde la primera lección, uh -huh. nos propuso que él en todas sus lecciones nos iba a, a poner un temita ahí en la pizarra, y que nosotros escribiéramos... Cuatro renglones de lo que imagináramos sobre ese tema. Por wow. ejemplo, él ocurrió un día a eh, Sol. Entonces, escribieron cuatro, cuatro renglones sobre el Sol. Y así, todos los, cada vez que teníamos una visión, él se, él se llevaba uno de inclusive, inclusive este, él no permitía que nosotros arrancáramos una hoja del cuaderno. Wow. Él nos daba las horitas. Y, y a la lección siguiente tenía mi nombre, me devolvió la y yo escribía otro poema ahí, otros otro cuatro perdón. Qué lindo. De esta manera que al, al cabo del tiempo llenábamos logita y él nos daba otro. Así, así, así inició eh, la cotidianidad de, de mi poesía. Eh, uh -huh. Tratando de tratando descifrar eh, de en mi mente. Aquello que, que yo podía pensar y decir y, y intuir sobre aquello que me, que me estaba llamando la atención. Hubo cosas que él ponía y, y que no, tal vez no me llamaron, no, no, me, no me llenaron, pero por lo general, las cosas que él ponía, lo, eh, la idea central, como él era bien dandito, siempre escogía algo que me llamara bastante la atención. Este hombre es un sabio. Qué bueno, don Carlos. Sí, qué interesante, porque de alguna forma, de ahí también vemos cómo la mano de un profesor definitivamente tuvo que ver con el cultivo de su, de su encanto, ¿verdad? De que, que es narrarnos una historia desde la poesía. Y yo creo que eso no es solamente es eh, el aporte del, del profesor, sino el aporte que usted sintió como motivación para seguir haciéndolo, ¿verdad? Y es que. Fíjese que, es que el primer día que, sí. después de que, de que pasaron y e hicieron los grupos, ¿verdad? Ajá. Este. Nos tocó con él, él, él nos llevó a dar la primera, la primera lección, después que nos llevó a la aula y wow. se presentó. Ajá. Y ese día nos dijo: ese día nos dijo, aquí sentados en las sillas, de esta obra están los futuros hombres de Costa Rica. Aquí pueden haber presidentes, aquí pueden haber diputados, aquí pueden haber ministros, aquí pueden haber escritores, dijo él. Imagínense. Él decía, a, a, nos dio de todas las, las particularidades que podría tener un hombre eh, que se preparara en Costa Rica. Cultivado, sí, sí. haber maestros, profesores, todo. Uh -huh. El primer día de clases Ajá. interesante esto, ¿verdad? Totalmente, porque es meterle a usted toda la batería, ¿verdad? Toda claro. la energía, toda la motivación. Y usted cree, don Carlos, que el escribir poesía de alguna forma tiene que ver o con la soledad de alguna forma, o tiene más bien que ver con, con el estar conversando con la gente. Como que de repente a usted le despierta el interés sobre un tema. Si, por ejemplo, en el marco que usted nos cuenta, que el profesor les decía de alguna forma tenían un diálogo, ¿verdad? Entonces, ¿usted considera que, que, que la oralidad de alguna forma tiene que ver con esa construcción de la poesía como tal? ¿O se queda solamente en el silencio del escritor escribiendo en su, en su aposento? Bueno, no, no, definitivamente. Definitivamente que la conversación eh, nos lleva al conocimiento. Claro. Eh, y despierta en, en cada uno de nosotros, claro, desde luego que la buena conversación, ¿verdad? Totalmente. Despierta en, despierta en nosotros este, eh, algún interés en especial. Uh -huh. Y hablando, hablando inmediatamente uno dice, ah, este es mi poema, voy a hacer un poema. Sobre interesante. Poder, uh -huh. Me... me o, o, o viendo, no solo hablando, sino que también es viendo, porque otras sí. veces la, no es la realidad la que nos lleva a la, a la producción del poema, sino que es la vista, el poder disfrutar, ¿verdad? Yo leo un poema de Julieta Doble que dice que los ríos no se devuelven. Y bueno, ¿cómo es Y habla del, del, del río Siempre pero ¿por qué dice? Porque ella lo vio, no lo que pasaba. El río siempre, cuando el mar, cuando el mar está en, en creciente, el río más bien se devuelve, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, sí. eso hizo que ella escribiera ese bello poema sobre, sí. sobre el río siempre. Entonces, uh -huh. no es solo la realidad la que nos lleva a escribir. Claro, el poeta, el poeta tiene una, una, una capacidad de, de intuir, de ver... De percibir aquello que lo va a llevar a escribir el poema. Y bueno, por eso es que yo siempre he dicho que, que el poeta no se hace, el poema nace, el poeta nace. Uh -huh. poeta nace, nace con ese, con ese don que Dios le dio y todo es lo que hace a través de su vida es atesentarlo. Uh -huh. uh -huh, claro. Y es que definitivamente, don Carlos, creo que ahora que usted menciona eso de la de la, no sé, de la agudeza de pensamiento que el poeta tiene le puedo decir que cualquier eh, pensador tiene que vérselas con la poesía porque por más matemático o físico de repente que sea tiene que jugar con esa poética, con, esa, con ese afecto que le tiene a lo que está estudiando para poder describir, y es que usted lo menciona ahorita muy, de una forma muy básica el escribir poesía no es no es entrar de lleno solamente a decir cosas sino hay que armarlas para que inclusive persuadan a la, a la misma razón y para eso y por eso es que es, de alguna forma suena como sugestivo, como, como romántico como emocionante como que a usted le roba la paz al leerlo sí, este, el mismo Platón habla, habla sobre esto Ay. y esto tiene, que, esto tiene que que todas las que todas las verdades se inician con la poesía. Claro que sí. Y entonces entendemos esto como que en, en un determinado momento el matemático, el matemático al hacer sus cálculos está poetizando. Efectivamente. ¿Verdad? Mire, un día, un día cuando yo eh, en la feria del libro ofrecía mi libro este, El invierno que faltaba, Ajá. Llegó un muchacho, pasó un muchacho por donde yo estaba ofreciendo el libro y se lo ofrecí. Y me dice, ah ya lo, lo tomó en sus manos y, y se quedó viéndolo. Y me dice, pero es que yo soy carpintero, yo no entiendo nada de esto. No sé ni qué es poesía. Ajá. Entonces yo le pregunté, ¿usted es casado? Y me dice, claro, tengo ya como nueve años de casado. Y dígame una cosa. Eh, le dice cosas bonitas a su señora desde luego me dice desde luego porque porque el amor hay que, hay que encenderlo y empieza a hablarme ¿verdad? Lindo, me contaba sí, sí. cómo era que había que encender el amor en, eh, con su esposa y todo para que no se infiare, que digo amigo usted es poeta también que claro, es que yo, usted, muy bien. Yo, yo tengo la facilidad de que yo escribo lo que pienso. Usted claro. nada más lo piensa Pero no lo escribe. Escribe y verá que que la, la, el año entrante nos vemos juntos aquí con otro un, un libro. Otro. Excelente. Así es. Todo el mundo es poeta. Así es, así es. ¿Verdad? Pero tiene que descubrir en su interior qué lo lleva a uh -huh, uh -huh. eso. Pues qué mágico, qué mágico, porque definitivamente es un lenguaje. Y en términos de este lenguaje, don Carlos, usted nos podría hablar un poco sobre su estilo poético, si tiene un estilo, ¿verdad? Porque puede ser que sea más que un estilo. Bueno, mire, es difícil, es difícil. Yo me imagino. Que un poeta que... actual tenga estilo. Decir que tengo un solo estilo, uh -huh. no. Porque el, el mundo actual está lleno de de actitudes y de cualidades claro. y esas actitudes y esas cualidades lo llevan a uno a ir descubriendo un mundo diferente uh -huh. y entonces eh, en el caso mío en el caso mío yo no tengo un estilo definido sino que escribo de aquello que me impacta de aquello que me llena de aquello que es sublime para mí de aquello que que, que saca de, de mí lo mejor que yo pueda tener para transmitirlo en la letra. Así que como estilo estilo tengo que decir que no. Al, al, al principio cuando cuando cuando empezamos a escribir cuando yo empecé ahí con mis amigos a escribir este, sí, teníamos un estilo pensábamos mucho en la en la en, en la realidad humana y pensábamos mucho en, en, en, en, en la parte de, de que todos deberíamos detener tener la cosa como, como, lo, como lo cuenta Jorge de Bravo en, en, en su poesía, ¿verdad? Que el mundo es, eh, que la tierra es para todos, que el viento es para todos. Ajá, ajá. teníamos esa idea, pero poco a poco nos fuimos separando se fueron aflojando, claro. Uh -huh. Claro, Don Carlos, y queríamos, justo lo que nos está diciendo acerca de que un estilo en concreto no tiene, pero que tiene mucha apertura según lo que, lo que usted observa o lo que, o lo que puede pensar, analizar. Cuéntenos por qué entonces llamó a su libro Apología de la Mirada. Queremos conocer más de cerca este libro y entonces cuéntenos un poquitito como de dónde eh, o en qué momento decidió o por qué decidió llamarlo así bueno quiero decirle que en los libros anteriores a Por de la mirada yo escribí y nunca dije ¿por qué lo escribí? Uh -huh. pero desde que yo me levanto desde que mis ojos se abren al nuevo día estoy mirando todo lo que me rodea. estoy viendo cosas bonitas, cosas feas, cosas pequeñas cosas grandes ¿verdad? y entonces la apología de la mirada es como, como un premio como un premio a, a lo que yo veo o lo que he visto ¿verdad? y entonces eh, ¿de, qué, de qué puedo escribir yo que no haya visto para que sí. llame la atención en mi interior sí. tengo que haberlo visto puedo ser que puede ser que yo escoja escribir un poema de algo que, que en oralidad lo, lo escuché sí. pero, pero sin embargo yo no puedo hablar aunque lo escuchara si no lo he visto, no puedo hablar de eso. Exacto, exacto. Por eso la apología de la mirada es, es, es un, como dice la palabra apología, que es un discurso so, sobre aquello que he visto, aquello que, que ha, se ha vuelto en mí, se ha vuelto una realidad, que se ha convertido en un devenir total de, de mi pensamiento. Por eso es que este, este libro lleva ese tiempo. Qué lindo, uh -huh. don Carlos, qué lindo, porque es como muy, es, es como, casi como una oda, ¿verdad? Es casi como, como un canto a la sí. mirada, es un homenaje. Así es, yo dije que, que si, si usted ve la, la, la, la, portada, que me la regaló, en este, realidad me la regaló, porque yo voy a pedirle permiso, eh, y, y, y, me, y a comentarle cuánto me cobraba porque utilizar estaba esa pintura uh -huh. eh, y me dijo, me dijo que no me dice yo no, no voy a cobrarle si usted, si usted quiere utilizar esa esa esa pintura utilice la verdad eh, y, y me pareció que rolando cuero que es el, el escritor de el artista de esa poesía uh -huh. me llenó cuando me dijo: Utilícela. Si usted le dice utilícela. Porque analizando esa poesía, esa. Pintura. Una, una, una persona que escribe poesía me dice: es que a mí no me gusta porque porque es un desnudo. No, no es un desnudo. Eso es arte. Es arte, exacto. ¿verdad? Eso es arte. ¿Verdad? Eh, uh -huh. no es un, eh, es, esta, esta mujer no está exhibiéndose no, en, no. en una forma de son no no en, en ella en, en ella sobre todo en su mirada uh -huh. es verdad hay arte por eso es que, que yo decidí este, utilizar la la mandé a la universidad junto con otra junto con otra otra fotografía okay. que era de mi nieto de mi nieto, es más pequeñito de mi nieto, que está acostado en el suelo y a, al frente está su perrito. Y están viéndose los dos también. Ah, qué lindo. Está bien, una mirada. Que... Pero eh, eh, me dijeron en la universidad que, que, no, que, que, tal, que mejor este, era más en de más Italia. Pero está genial. La escogencia, como usted menciona, es claro, una simetría claro. natural increíble. Uh -huh. La gente que compra este libro, y esto lo voy a decir esto lo voy a decir para todos aquellos que quieran adquirir este libro. ¿Verdad? Desde, desde el principio, sin abrir el libro, tienen que primero que nada Enten analizar claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esta mujer nos está diciendo? ¿Qué es? Esos ojos, de esa, de esa, la posición de los ojos, uh -huh. la ubicación de la mirada. Uh -huh. uh -huh. y entonces, el lector empezando por ahí le va a encantar lo que está dentro claro exactamente esa intencionalidad don Carlos nos encanta esa intencionalidad desde, desde la portada como dice usted nos claro. encanta esa intencionalidad que usted le ha dado al texto sin duda uh -huh. es un regalo para nosotros los costalizantes es un regalo tener esto porque nosotros lo hemos leído Alex y yo uh -huh. y de verdad que nos sentimos muy honrados y podemos decirles que es un libro grandioso, grandioso. Y, y contarle a don Carlos que ya tenemos varias preguntas y comentarios ahí en el, de la gente que le vamos a hacer un poquitito más adelante. Eh, okay. Hay muchos amigos suyos ahí saludándole y deseándole mucha suerte en esta entrevista y muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Sí, don Carlos, muchas gracias porque era que entre Rebeca y, nos, y yo, por lo menos, eh, estuvimos bastante rato analizándole la portada, no crea, usted tiene toda la razón en, en que de pronto es la primera, el primer ingreso, ¿verdad? Entonces usted dice, puña, si es una oda a la mirada, vamos a ver qué hay adentro que nos narra de esa mirada, ¿verdad? Y justamente en eso va como nuestra próxima consulta. Si en esta ah, obra... Sí, señor, claro. Díganos. Mira. Yo considero que la portada de un libro no es, no es, no se debe poner lo que se le antoje, ni al, ni al editor, ni, a, ni es. al, al escritor. Uh -huh. Uh -huh. La portada debe ser el, el, el, el, el inicio del contexto. La uh -huh. Si ustedes buscan mis libros anteriores en la biblioteca, se dan cuenta que en tanques azules, el invierno que faltaba, uh -huh. eh, eh, raíces de la tarde, ahora ya que tengo que llevar a, a la universidad porque me lo publicaron en Nueva York, este Sinfonía eh, del Ayer, este, tienen que tener un sentido, ¿eh? porque el lector, analizando la portada, puede darse cuenta que, que es lo que hay en el, porque un buen escritor, lo primero que hace es analizar la portada que le van a publicar. Definitivamente. Entonces, lo para para mm. los muchachos, ¿verdad? Los muchachos del de, de círculo de ustedes, de, o del club de ustedes, mm -hmm. que quieren escribir, que, que también cuando vayan a publicar su primer libro, claro. analizar la portada. Sí, perdóname, ahora sí. A... Para nada, don Carlos. Más bien, gracias por, la, por, la, por el señalamiento, que es muy válido. Y que justamente por ahí empieza como el saborcito, ¿verdad? El del libro. Correcto. Y don Carlos, en este libro usted nos trata de sintetizar eh, lo que usted ha hecho con toda su producción o más bien viene a, a como a recapitular algunas partes solemnes de su existencia, de su vida, de su eh, vida inclusive como escritor o no, más bien es otra lectura. Bueno, mire. Es... Hay una partecita que dice el yo, Ajá. yo creo que es la segunda parte, yo hablo del yo. Así es, así es, de la segunda ¿Y? parte. Y me encantó, me encantó poner una vivencia sobre, sobre mi niñez. Qué lindo. Porque, este, bueno, tengo que confesar, soy hijo de un matrimonio, mi papá se convirtió en alcohólico, y me abandonó, nos abandonó cuando yo tenía cinco años, éramos siete. ¡Wow! Y nos abandonó cuando yo tenía cinco años. Eh, gracias a, a mi abuelito, que era el papá de mi mamá, que se dio cuenta en el estado en que estábamos viviendo en San José. Uh -huh. eh, y nos, nos llevó a vivir a Turrialba. Por eso yo me siento por ¿Cómo no? Claro. Porque toda mi, toda mi vida la, la viví en tu alma, hasta ahora que ya viejo que me separé de tu alma. Pero yo me siento tu Y entonces esas, esas actitudes de, de mi niñez, ese, ese miedo, ese, ese despertar eh, pensando tal vez a los cinco años, ¿verdad? Niños? Si iba a ver qué comer o no qué comer, hasta que llegamos ya a vivir con mi abuelito, fue que que la vida cambió, o sea, que ya, ya la vida para nosotros fue diferente porque nunca nos faltó ni, ni, ni qué vestir ni qué comer, gracias a, a, a ese abuelo que, que se debe haber ganado el cielo desde aquí. Claro que la sí. Y increíble. entonces, por eso yo quise, en esa parte quise eh, volver un poquito atrás, pero solo en esa parte, el resto todo es, eh, es la vida actual. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues de alguna forma se hace como una especie de, de, de no sé, de, de bosquejo. Totalmente. Exacto. Sí. De lo actual. Totalmente mi mente. Totalmente, mi mente. Uh -huh. Es decir, no se te olvide esto. Porque vean qué cosa más curiosa. Voy a contarles otra cosa. Sí. Ese, ese dolor, ese dolor que mi papá dejó en mi corazón, uh -huh. pasaron 63 años. Para wow. que yo, para que yo lo perdonara. Uh -huh. ¿Verdad? En, en mi libro, eh, en mi libro Raíces de la Tarde, hay un poema. Del cabal. Hay un poema donde yo lo a él. Pero Qué vean lindo. cuántos años para que yo pudiera creer? Y desde entonces yo me sentí libre, porque ya ese peso, wow. ese peso lo... Qué lo mágico. Pudiera. Don Carlos, La... qué mágico ese dato. Dale, rebe, perdona. Y no, y que, y bueno, y siguiendo tu palabra, qué mágico y qué y qué importante es poder escribir, escribir de todas las cosas de nuestra vida, verdad. Como decía usted, Don Carlos, cuando hizo esa intervención con ese muchacho, le dijo, usted es poeta, verdad. Como todos llevamos por dentro cosas que deben sacar, que debemos eh, potenciar hasta en la literatura ¿verdad? hasta en las letras súper súper importante eso que usted nos está contando don Carlos y hay muchos comentarios acerca de eso que usted nos hablaba también de la, de la portada donde hay varios escritores ahí en, en las redes sociales hablando de eso, diciendo que usted tiene toda la razón acerca de lo que nos está diciendo y es que nos encanta don Carlos como usted nos ha ido llevando por este proceso en donde nos ha dado como su experiencia ¿verdad? como usted nos ha hablado desde de su experiencia como escritor, sin duda ha sido muy, muy valioso. Y, y queremos, don Carlos, hacerle otra pregunta, porque eh, queremos caer a esta parte de cómo, cómo creó usted el círculo de poetas turrialbeños, ¿verdad? De esa experiencia, de ese legado que usted dejó ahí, y como usted nos hablaba también, este, usted lo formó junto con Jorge Debrado, Luriano Albán, Marco Aguilar wow. y Manuel Calderón, que fueron como parte de ese grupo que, que, que crearon este círculo, ¿verdad? ¿Y cómo esto ha influenciado su trabajo actual en este libro y sus trabajos anteriores? Pues, mire, primero quiero hacer una, una aclaración. Yo no lo formé. Que uh -huh. Se formó de la unión de... De, de la unión de todos. Y, porque este no, no, es, el, el trabajo fue... Este, Conjunto. Uh -huh. Cuando yo entré al colegio, recuerdo, esta es una historia muy linda, porque recuerdo que, que yo llegué a, a, al colegio y muy feliz empecé a ver a, a algunos compañeros de la escuela, ¿verdad? Eh, tanto de, de los dos maestros de sexto grado y alguna muchacha, porque en va la escuela. Era, era un edificio inmenso, que todavía está, pero estaba dividido. Escuela de Mujeres y Escuela de Varones. Y entonces, aunque no compartíamos habla, sí nos conocíamos al público. Y este, yo llegué y empecé a saludar a todos los compañerillos de, del colegio, de escuela Y por allá en una esquina vi a un muchacho bajito de anteojos que tenía el cuaderno doblado en la bolsa de... En la bolsa del pantalón, y por allá wow. había otro muchachillo con, con todos los pómulos los, este, y rojizos, y me llamaron la atención. Este, y entonces eh, ya empezaron a, a, a, a pasar lista, y, y llamaron a Carlos Enrique Rivera, y llamaron a Laureano Albán, y llamaron a Jorge Herido todos los tres en la misma sección. Vean qué casualidad. Los qué tres. Casualidad. Años, claro. Y cuando, cuando este profesor, este profesor que desconté que al principio, que eh, nos llenó de entusiasmo, ¿verdad? Y una de las cosas que él dijo, nunca se me olvidan a mí. Aquí sí. sentados en esta silla pueden estar pulando, están y escritores discutiendo. ¿Verdad? Uh -huh. Bueno. Con Lauriano Alba pues, no, no, no hubo mucho problema en, en, en tener una conversación con él, porque éramos de la misma edad. Uh -huh. Jorge era cuatro años mayor. Uh -huh. Entonces, yo tenía 12, me, me faltaba para cumplir los tres, y Jorge tenía 16. Entonces, pero sin embargo, este, eh, era él, él era muy, muy. No le gustó, como que no se acomodaba al grupo. Y entonces, en inclusive, hacían un poquito de, de lo que ahora llaman muy. <risa> entonces, sí. veían porque Jorge tenía como una milicia, como, como muy, muy, eh, este, muy campesina. Ajá. Después, Jorge cambió. ¿eh? Se hizo, como se hizo criollo, una... criollo. Cuando llegó al colegio, era muy tímido. Y entonces, más bien, la y yo nos acercamos a él para tratar de que no se sintiera mal y que. Entonces, el profesor el profesor empezó a, a notar que lo que escribía Jorge Labrador tenía tenía sentido que le gustaba eso sobre todo sí. la de Jorge porque hay que hablar lo que Jorge de Bravo ya era era una potencia uh -huh. era era algo fantástico le a la, los cuatro versos de Jorge era uh -huh. especial uh -huh. entonces este, eso, hizo que, eso hizo que fuéramos en, en, entendiéndonos, y el profesor, eh, muy, muy gas entendió que nosotros podíamos estar juntos, y, y en el primer año sí nos llevó, y ya en el segundo año ya nos, nos exigía más, y él nos llevaba los libros que queríamos leer, ¿verdad? Ya, y ya nos llevaba toda la literatura española, la literatura, la literatura eh, de los sudamericanos, nosotros empezamos a leer y a leer y a leer. Y él empezó a, leer, a darse cuenta que nosotros ya construíamos. Y después de que empezamos nosotros, la poesía se escribía eh, rimada ¿verdad? Y había que tener mucho cuidado porque no es cuestión de, de, de rimar por rimar, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Yo no voy a decir que eh, siento que... Siento, eh, eh, siente mi corazón tus ojos todavía y, y, y en la tercera estrofa voy a poner lo que voy sentado en el sandía, ¿verdad? Una <risa> sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, tontera, sí. Poesía, pues, todavía con sandía, ¿verdad? No. y sentido eso, eso. Y por eso es que, eso es que eh, eh, hay mucha poesía mucha poesía mala desde en, en, en entonces porque inclusive de, de, de, de, de de poetas grandes que, que no supieron poner la, la palabra que correspondía a lo que estaba. Sí, sí. Entonces el, el profesor nos guiaba, nos decía, y a Jorge se le, se le ocurrió un día decirnos, ¿por qué no formamos un grupo? Llamémoslo Círculo de Poetas Tujerbeño. ¿Verdad? Y en eso apareció también, que dos años menores que yo, Marco Aguilar, y entonces los cuatro empezamos a reunirnos y empezamos a, a, a darle sentido a aquello que, que el profesor nos ha Ese profesor en el 1958 fue electo regidor municipal y alcanzó la presidencia de la municipalidad. Uh -huh. Entonces él logró que la municipalidad nos diera el papel los stenciles, que el tiempo era en stenciles. No era nada de, de lo que hay ahora, ¿verdad? Había que hacer los stenciles. Y había que ir a minografiar eso, ¿verdad? Y sí. Ya Jorge había aprendido a escribir a máquina y entonces Jorge se encargaba de activar los, los El secretario de la municipalidad nos ayudaba a hacer eso. Qué increíble, ¿eh? Y le pusimos al, al, al grupo, al a, a la editorial, la editorial Línea Grises. Y se wow. empezaron a publicar unos libritos como Semilla de Camino, ¿verdad? Uh -huh. el, el, el primero fue de, de Marco Aguilar, que ganó el primer lugar en una rifa y Marco ganó el primero, ¿verdad? Y esos libritos nosotros los, los nosotros los, y los íbamos a vender al pueblo. Y los profesores Increíble. y los maestros nos compraban esos libritos y Valía dos colones cada uno. Y le pedían eh, a sus alumnos se los que los compraran. Entonces, hacíamos 200 y se iban rapidito, ¿verdad? Qué bueno. Ese sí. material nosotros podíamos ir comprando para... Hacer. Claro que sí. Esa fue la, la unión. Ahora, nosotros nos reuníamos todas las tardes en la casa de la abuelita de Jorge. Que wow. Era por la Plaza de Deportes de Alba. Y ahí leíamos el poema o los poemas que hemos hecho por día todos los días eh, uno dos ¿verdad? increíble eh. pero vean no todos los poemas que llevábamos eran, eran poemas que podíamos guardar no Había, si los cuatro estábamos de acuerdo pues ya cuando llegó Manuel Calderón a de la era entonces estábamos de acuerdo ese poema se podía guardar si no había uno que no estuviera de ese acuerdo, el poema se echaba en un tarro. Ese tarro lo, lo puso Jorge ahí mismo. Y después, cuando terminaba la reunión, era un grupo de, de un tarro ahí. A la calle, Ajá. Se fumaba un cigarrillo porque Jorge fumaba y le prendía fuego a ese poema. ¡No, pantalones. hombre! ¡Se imagina todo lo que se fue ahí! Don Carlos. Sí. Ahora, y no solo los de nosotros, los de Jorge también iban faltando. ¡No, hombre! ¡Qué claro. mágico eso, ¿verdad? Así, es, casi nada, nació, qué grupo, ¿ah? Así nació el grupo de César de y éramos visitados por, por los poetas de San José, por Anan Tullón, por, ah. Naranjo, ¿En por Carlos Naranjo, por Carlos Duerrán, por Mario Picado que no mm. este es lo que me acuerdo, ¿verdad? Ellos eran el de Turrialba. Uh -huh. Y cuando ya en 1962 tuvimos que se, se, dividir el grupo porque Jorge se fue para, para Pérez Celedón, yo me fui para Santa Cruz de Guanacaste, Laureano se vino para San José, entonces Laureano se trajo el nombre del Círculo de Poetas de Turrialba y lo convirtió en Círculo de Poetas Costa Vicente. Así ah. es que todos los poetas de, de ese Círculo de Poetas Costa este Julieta Dobles, eh, Ronald Bonilla y todo, uh -huh. yo recuerdo, que nos, nos deben a nosotros los de círculos de poetas, Bellas, nos deben a algo, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Claro, claro. Porque como yo le dije. Y por lo menos que vez. lo mencionen. <risas> Vea, se lo dije una vez a los poetas de Alba y ahora se lo voy a decir a todos los poetas jóvenes. Uh -huh. Nosotros los viejos abrimos la tocha. Claro. A todos los demás poetas. Les toca pavimentarla. Así es. Así es. Excelente frase, don Carlos, qué lindo eso. Excelente. Y Porque es bastante. hay varios, varios escritores y varios autores uh -huh. ahí eh, conectados con nosotros que eh, les, les encantan sus consejos y ahora más adelante le vamos a preguntar un poquitito más acerca de eso, de que daría a los escritores. Exacto. Uh -huh. Perfecto, perfecto. ¿Vos tenés alguna otra consulta o me refiero a la...? Sí, eh, sí, sí, sí, que don Carlos, que si tiene planes para seguir escribiendo, si está trabajando en algún texto, eh, cuéntenos un poquitito sobre eso. Bueno, este, algunos libros algunos ya los tengo terminados, sin publicar. Primero, en, en, la, en, la UNED, en la editorial de la UNED, me aceptaron un libro que se llama Fábulas desde el bosque en es, este libro se refiere a, cuare, a 40 especies de árboles. Ajá. El Qué lindo. mango, el limón, el aguacate, el níspero y, y, y otro leñón. Y pero son fábulas Yo pongo a los pájaros a hablar con los árboles, a los árboles a hablar con la raíz, al viento a hablar con, con las hojas, etcétera. Y, y, y en 40 poemas, este, entonces me lo aceptaron en la UNED y lo van a publicar, eh, me dijeron que está, está probado desde el año pasado, pero que, como ahí, por la pandemia de 90 libros se habían publicado, solo 40, pues que iban a, a mi libro sería día para, para el año 2017. Este, uh -huh. Lo importante es que va a salir. ¿Cuántos? Uh -huh, Eso sí. Uh -huh. Por ahí este, este, tengo por ya listo un poemario que se llama Hasta el quinto elemento. Es decir, oh. cojo el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y de uno el quinto que es el amor. Porque el amor es lo que une total, la totalidad de las cosas. ¿verdad? Qué lindo, ¿sí? Qué lindo, sí. Sí, tengo otro que se llama Volvieron los pájaros. Mmm un poema, no es que hablo de los pájaros exclusivamente de, de, de los pájaros, no, sino que hay poemas y por ahí aparece la, la palabra de los pájaros engasando el, el, el poema encima uh -huh. por ahí también tengo eh, este, un libro sobre aforismos y sobre, sobre frases poéticas que uh -huh. están ahí esperando, esperando uh -huh. que, que la universidad de Costa Rica me lo publique <risa> Excelente. Bien, bueno, bien. ¿verdad? Y, y ahora estoy escribiendo un, una fábula sobre los pájaros. Ven, voy a poner a los pájaros a hablar entre ellos, a, a hablar con el viento, a hablar con, con, con el nido, a hablar con los polluelos. Exactamente ese es eh, Cuando ya esto no me dé, entonces me doy por vencido <risa> y apague y vámonos, pero mientras yo esté con la mente lucia, eh, la computadora tendrá que aguantar un rato más. Así es, así es, don Carlos, y no, siga dándole, porque usted tiene muchísimo más que contarnos, don Carlos. Pero, yo creo que sí. Sí, sí, sí, sí <risa> más con ese montón de títulos que están por venir, ojalá que los <risa> tengamos pronto en nuestro haber, ¿verdad? Claro que sí. Eh, y don Carlos, desde su experiencia eh, no sé si les puede comentar a los que nos están viendo y a las que nos están viendo, eh, algunos gatillos que usted tiene como a mano para, no sé si llamarlo consejo, porque a veces uno las palabras como que consejo no, no, no, no refiere como a mucho, pero sí tal vez como, como una ruta a seguir para que, como usted mismo lo mencionaba ahora, sean escritores de poesía o escritores del arte que, que quieran. Pero que nos brinde, tal vez, a partir de su gran experiencia, eh, algunas pautas a seguir. Bueno, como les dije al principio, mi, mi concepto, mi concepto, ¿no? es que así es. Claro. Yo pienso que, que el escritor no se hace, el escritor nace. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, lo que hay que hacer es cultivar ese don que Dios nos dio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? tenemos que leer cantidad, el escritor tiene que leer, uh -huh. Si es novelista tiene que leer novela para, de los grandes escritores para saber cómo es la cosa. Y es este, poeta tiene que leer poesía eh, para que se dé cuenta cómo es la cosa. ¿Verdad? Tiene que escoger eh, eh, su formato, no, no su estilo, porque yo, yo soy enemigo de ese estilo, pero sí un formato, el formato, ¿qué es lo que qué es la lo que yo quiero escribir, de, de qué quiero escribir uh -huh. pero la lectura la lectura es fundamental para mí la lectura es fundamental otra cosa que tiene que hacer es revisar con mucho cuidado revisar con mucho cuidado qué es lo que escribes revisarlo con mucho cuidado porque eh, cuando le, cuando el, el, el lector no lee desde el principio desde el, los dos o tres primeros poemas que, que lee tiene que inspirarlo para seguir Así es. pasando las hojas de ti uh -huh. porque como dice julieta dobles un mal poema hace que el libro se cierre se cierre no, el poema, y se cerró el libro porque no hay nada más que ahí no se va a encontrar nada más bien. entonces uh -huh. el, el, el escritor el poeta tiene que tener esa, esa capa, que los, los primeros poemas vayan vayan llevándolo lo vayan llevando hasta que lea el último cuando lea el último diga voy a volverlo a leer uh -huh. sí que encante entonces sí. el el consejo mío es sobre todo que lean mucho que lean mucho eh, don Carlos nos entra en una consulta también de una persona que está conectada, Patricia Sánchez, y es acerca, ya no desde la perspectiva de escritora, sino de lectora. Dice, yo tengo, eh, dice, es, dice, yo tengo una consulta para Don Carlos acerca de la lectura de la poesía. Es un género para todos, o sea, todos pueden leer poesía. ¿Cómo puedo encontrarle el gusto? Dice, porque soy lectora. Y, y no puedo con ella, dice, me parece muy personal del autor, tanto que he pensado que solo puede entenderla quien la escribió, y por lo tanto yo pienso que no es para todos, ¿verdad? Patricia opina eso. ¿Usted qué le diría, don Carlos? Bueno, primero que lea buena poesía. <risa> le que lea buena poesía. Porque leyendo buena poesía, el, el, el poeta la va a inducir a seguir leyendo. ¿Verdad? Uh -huh. Pero mentiras que es lo que ella está pensando de que yo escribo para mí. No. Yo escribo para el lector. Son tal vez mis vivencias, pero tal vez mis vivencias, tal vez mi percepción es lo que, lo que a ella le puede servir. Entonces, claro. tampoco quiero decirle a ella que tampoco se lea el libro completo con una sola sentada. Lea uh -huh. ¿sí? un sí. poema. Y analice ese poema. ¿Qué, a mí me quiere, eso. ¿Qué me está diciendo el lector aquí? ¿Qué me está diciendo este poeta? Ven. ¿Qué me está diciendo este poeta? Por ejemplo, voy a coger Apología de la Mirada. Eh, página 51 dice: Plegaria. El hombre confundido ya no sabe dónde estás. La flor en en menguante también se abandonaron. El desaliento caliente, las ideas, adaptando hasta el vivos la creación, la angustia y la palabra. Vean que ahí el hombre confundido ya no sabe dónde estás. Puede ser que sea la compañera, puede ser que sea el compañero, puede ser la mamá, el papá, pero más adelante, más adelante, le va le va a indicar Uh -huh. Ven. Y en el verano que nos queda, conversemos de la guerra, del hambre, del migrante, hablemos de los pobres, de los hijos, del obrero, del político, que sienta la, la condición en su conciencia. ¿Con quién quiero hablar? Uh -huh. Con todos, ¿sabes? Y aquí le estoy diciendo prácticamente, ajá. Entonces, eso es. Bueno, y no le interesaría a ella, a esta, a esta muchacha, saber qué es lo que se puede hablar con Dios. ¿no? Lo, que, lo que yo como poeta le escribí a Dios, ella puede tener sus propias ideas para hablar con Dios y escribir y decirle Dios, es y es y es y como dice Carlos Rivera, ¿Verdad? Así es. <risa> sí. Don Carlos, carbísima, y hablando de, de, de, de excelente consejo y don Carlos, hablando de, de, de cosas escritas en este libro tan increíble, Cuéntenos sobre esta dedicatoria que está aquí. Yo la voy a leer para que ustedes la, la tengan ahí y usted me va a contar. Dice así, dedicatoria del libro a la Universidad de Costa Rica en su octogésimo aniversario. Alma Mater, que me permitió adquirir los conocimientos que le dieron sentido a mi vida. Cuéntenos por qué quiso dedicarle este libro justamente a nuestra Universidad de Costa Rica. Pero voy a hacer una salvedad. Cuando yo presenté los, los, eh, a, a la universidad los dos borradores para que me analizaran el libro, a ver si me lo publicaban, uh -huh. esto no iba. ¿sí? Uh -huh. Los lectores no se dieron cuenta de que yo le dedicaste este libro. Yo se lo dediqué a la Universidad Ecostética desde, desde que yo lo escribí, porque la universidad este, cumplió 80 años de haberse este pero los, los lectores que me que dijeron que sí que me lo explicaron no supieron que yo se lo había dedicado a la universidad ya cuando me lo aprobaron entonces sí ya me destapé y dije, este libro está y, y, y <risa> me tenía un testigo la señorita corrioso que es la que me recibió los los los, los escritos entonces sí ajá. ella de antes de ella le arranqué las dos paginitas donde estaba la dedicatoria y le dije a ella guárdeme, guárdeme el, el, el secreto y si me lo aprueban entonces lo cortamos. perfecto ¿pero por qué? porque yo soy yo soy obra de la, de la Universidad de Costa Rica ¿verdad? Uh -huh. yo soy maestro, soy licenciado en en, en, en ciencias en, en biología en el currículum y, y también en administración, tengo una, una, una licenciatura y todo se lo debo a la Universidad de Costa Rica. Ellos orientaron, ¿Qué? le dieron sentido a mi vida. ¿verdad? Aunque también tengo otro título de la, de la, de la UNED y, y en realidad la Universidad de Costa Rica, ahí fue donde, donde yo empecé a darle sentido a mi vida y entendí era lo que yo quería. Y vean pues, cosa curiosa, a, a pesar de que yo escribía, no me fui por las letras, me fui mm. por la ciencia. ¿verdad? Exacto, qué interesante. es sí, en mm. de biología. Uh -huh. Por Super eso yo le dije que iba a la Universidad de Costa. Rica. Don Carlos, mm. eh, ilústrenos con otro poema suyo, tal vez le sugiero que nos cuente algo de su infancia, me impactó mucho el que tiene que ver con el número 19, no le digamos el título a la gente para que usted lo lea. Número 19, página 19. La página 19, perdone, sí. Página 19, miedos de mi infancia. Así es. Este, este, este, era lo que le decía, es, es mi yo. Esta uh -huh. segunda parte, mi libro se llama. Debajo de mi, mi piel. piel. Debajo uh -huh. de mi piel, es decir. ¿Qué es lo que yo tengo? Mi infancia, ¿verdad? En, un, en otro poema, por ahí, en otro libro, dice: Mi infancia nunca tuvo espacio porque por toda la mañana se vestía como un chorro de sangre que despacio por todas las ventanas se salía. Eso era cuando escribíamos en clima, ¿verdad? Así es. Entonces, estos este miedo de mi infancia son las cosas que me acompañaron y que yo quise yo que quedara en impreso. Miedos de mi infancia. Mis miedos brotaron arropados, acariciando el desagogo de la almohada. En cada rincón de mi cuarto, los cocuyos enarbolaban su linterna, pero tenían clavada en imaginación de mis ojos. Iluminados transeúntes que se atrevieron a cruzar mi linderos, la luciana. Todo estaba escrito en la figura de los miedos que abrazan las sombras las arañas tejían su trampa entre las cosas nocturnas que no tienen imagen. Ante tanta opacidad, estos miedos se esparcían llenando de pavor mis inquietudes. Noche de fantasmas, formas que abrazan las paredes, locura que en mi infancia me asustaron tantas veces cuando no pude descifrar su mascarada. Eran mis congojas. Árboles, búhos y colores y imaginarios que traza, se trazaban en las paredes, siluetas de terror. Mis miedo. ventanas por donde mis ojos imaginaban figuras, a la espera de que la mañana apareciera y los pájaros me permitieran volar junto a ellos para encontrar mi libertad. Mis fantasmas cumplieron años conmigo hasta que los pude vencer. ¡Wow! ¡Qué sí. mágico! Es que definitivamente, don Carlos, ¿a quién no le da terror de niño la oscuridad? Claro, y a un grande, a un adulto. A todos. <risa> Imagínense, y, y yo que la veía con candela, ¿verdad? Porque sí, exacto. No teníamos luz eléctrica en ese tiempo, pero con candela y ahí estaban los fantasmas. De una y eran pandemia. mucho más grandes por las sombras. Claro, eran más grandes. <risa> sí. Increíble. No, me encanta esa última parte que dice mis fantasmas cumplieron años conmigo, hasta Exacto. que los. Definitivamente es así, es así. Con pasan los años ya uno va venciendo sus temores, pero como decía, ¿o sea qué niño no le ha dado miedo la oscuridad, eh, esa, esa esa inocencia de niño, verdad, de, de pensar que hay algo ahí en esas sombras, verdad, que a la vez es imaginación e inocencia. Y Ajá. que usted lo plasmara aquí, en este poema increíble, lindo por eso me lindo. llamó la atención. Sí. Ajá. Bueno. Gracias, gracias por esta lectura. Quiero leerle algunos de los mensajes que nos han llegado. Eh, eh, primero, le agradecen por escuchar sus anécdotas, escuchar a usted hablar. Eh, nos dicen que es súper interesante y que es enriquecedor. Y muchas gracias a este espacio. ¿Verdad? Por, por crearse Por abrirse a tener una persona Tan agradable tan brillante. y tan, tan llena de sabiduría Como usted don Carlos Ese comentario nos lo hace Carolina Fernández También Flor Ramírez Salas Dice saludos a don Carlos Interesante detalle El de la portada de su libro con respecto a la poesía También está José Fabián Elizondo Que fue nuestro invitado la semana pasada eh, Saludos bien. Así que ah, por ahí yo vi algo de Fabián. Ah, bien. Sí, José Fabián dice que está 100% de acuerdo con usted acerca de la portada. Dice, la portada va a ser única y atractiva también. Entonces, ahí ha estado José Fabián también. Ronald Bonilla dice, aquí estoy acompañando. Muchas felicidades a don Carlos. También María Cecilia Dobles y Zaguirre dice, nos sentimos muy honrados de poder estar en esta presentación de nuestro amigo Carlos Enrique Rivera. Ahí están parte sí, sí, sí. de sus amigos y sin duda hay mucha gente acá también del CIBDI que le está mandando muchos saludos. La editorial de la universidad también está acá con nosotros. Dice agradecemos el espacio que nos brinda el CIBDI y saludos a don Carlos. Aquí está este Magda Calderón dice que grato el espacio con don Carlos, que ha sido muy bonito escuchar sus anécdotas. y Isela también dice bellas anécdotas. Este, sin duda alguna, hay un montón de comentarios lindísimos. Aquí dice Jordan Arroyo: Un abrazo a mi querido amigo eh, Carlos. Aquí está también Jordan, saludándole. Marlene, eh, Prensa y Cultura dice: Saludos cordiales y abrazo. Y este, pues saludos de toda la gente del sistema de bibliotecas también que ha estado aquí con nosotros, acompañándonos. acompañándonos. Don Carlos, eh, muchas gracias, ha sido lindísimo este tiempo, ha sido súper grato, eh, antes de despedirnos de don Carlos, contarles que ahí en los comentarios también tenemos el link para que ustedes puedan este, comprar el libro de don Carlos Apología de la Mirada, está en la librería universitaria y también en la página web de la editorial de la UCR, contarles también que en nuestro sistema de bibliotecas, en el catálogo público de nuestro sistema de bibliotecas, tenemos tres de los libros de don Carlos, eh, para que ustedes puedan buscarlos, tenemos Raíces de la Tarde, Instantes Azules y Semilla del Camino. Los pueden localizar también en nuestro catálogo por si gustan leerlos y pedirlos en préstamo también para que sigan eh, leyendo un poco más de don Carlos. Don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Eh, claro. Ha sido un momento... Dos horas, una hora, dos horas. Una hora, ah, una, hora, una, hora. una hora, un poco más. Eh, eh, bueno, gratísima. Eh, anduve allá por el 58 y allá por el año 46, que tenía cinco años, y así, ¿verdad? <risa> y, y, y qué bonito, qué bonito. A todas las personas que nos acompañaron hoy, les agradezco en el alma, porque a muchos los conozco, a otros no los conozco, pero gracias por por acompañarme, solo les quiero pedir un favor, compren claro sí. el libro, <risa> Claro la, que sí. compren el libro, Este, está a un, a un buen precio en la universidad, creo que uh -huh. es mil colones lo que vale, y, Mira, y este, uh -huh. creo también, si la universidad se los manda por correo, no sé cómo estará ese sistema, creo que sí, nada más uh -huh. de que llamen a la, a, la, a, la, a la biblioteca, a la editorial y ahí se lo, se lo envían. Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y ha sido un placer. Cuantas veces quieren que hablemos, encantado. Muy buenas noches. Don Muy Carlos, bien. igualmente, de parte nuestra y por lo menos de parte mía, le agradezco un montón. Siempre se lo digo a los escritores que hemos tenido con nosotros y escritoras, gracias por regalarnos su luz, su inteligencia es súper importante cuando queda escrita porque nos dicen muchas, muchas situaciones que de repente no tomamos nosotros en cuenta y ahorita cuando lo escuchamos a usted decir que se lea cualquier poesía y que valga la pena, de repente hay mucha esperanza, ¿verdad? en, en términos de lo que podemos entender de, de la poesía y muchísimas gracias por todo lo que nos, nos ha regalado usted esta noche y a seguir adelante, esperamos el leerlo muchísimo más. Sí, Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante esta sesión de Conversaciones para Leer. Nos vemos hasta la próxima temporada eh, de Conversaciones para Leer. Les motivamos a que se acerquen a las bibliotecas, que se acerquen a nuestros medios de comunicación para seguir leyendo literatura, sigan descubriendo nuevos autores, nuevas escritoras. Eh, inspiración detrás de las letras de verdad que les motivamos eh, el sistema de bibliotecas ha provisto en todas sus bibliotecas amplias colecciones de literatura así que les motivamos a acercarse a esas colecciones y a explorarlas y gracias por estar en Conversaciones para Leer ha sido un placer eh, esta temporada que hicimos y los esperamos para la próxima contarles que en el mes de agosto el sistema de bibliotecas está del 75 aniversario y vamos a estar realizando diferentes actividades que vamos a estar eh, promoviendo durante los próximos días. Así que eh, manténganse conectados y denle me gusta a nuestras redes sociales. Y muchas gracias. Gracias, Alex. Igualmente, gracias a ustedes y buenas noches. Muchas gracias, don Carlos. Se cuida un montón, por favor. Igual es tío, Un placer. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.